Santiago March, te agradezco en todo lo que vale tu tiempo, tu amabilidad y tu generosidad para concedernos estos minutos que nos vas a regalar. Muchísimas gracias, Santiago. Al contrario, David, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias. El ejercicio que Funsalud desarrolla en México es uno vital para las personas que viven con padecimientos raros. Vital, porque vamos a entender no solo quiénes somos, dónde estamos, si nos atienden o no nos atienden, si estamos o no en el perímetro de la observancia de las instituciones de salud, es un trabajo muy destacado. Este espacio que amablemente estás poniendo con tu tiempo y con tu conocimiento, quiero dedicarlo a lo que tú quieras comentarnos en torno a lo que tú entiendas que debes transmitir, porque para el día de las enfermedades raras, queremos poner de manera visible a hombres y mujeres que en México son los que hacen el trabajo. Entonces, el micrófono está para ti, dinos lo que quieras decirnos que tú entiendas es importante transmitir, Santiago. Bueno, en primer lugar comenzaré diciendo que las enfermedades raras no solo son, digamos, objeto de atención el 28 de febrero de cada año, sino debemos de estar pendiente de ellas permanentemente en todos los canales de comunicación o sea, este es un tema que hay que estar reiterativamente sobre él ¿por qué? porque en primer lugar eh, pues son grupos considerados como vulnerables porque son enfermedades que en muchos casos eh, pues los tratamientos son muy costosos, en otros todavía las terapias son limitadas, en otros eh, no son, digamos, atendidos por los sistemas públicos de salud. Así que por esto a mí me parece que con la misma importancia que se le hace énfasis, por ejemplo, al cáncer o a la diabetes o a las enfermedades, el resto de enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades raras deben de siempre eh, llamar nuestra atención, y poder apoyarlas en la medida, pues, de los, de los roles que desempeña cada uno. Ese sería el primer punto que quiero destacar. El segundo punto es que, digamos, que yo visualizo la atención de las enfermedades raras, raras en dos secciones, en dos fases, que deben de funcionar y caminar paralelamente. Hay una parte vamos a llamarle regulatoria jurídica de políticas públicas, que es lo que pues, se lleva a cabo en los congresos, en el Congreso de la Unión, eh, el poder legislativo en general, en los estados, y también pues, muchas sociedades y asociaciones de pacientes que continuamente pues, están acercándose, solicitando o participando en foros para hacer... Las, los cambios en el marco jurídico de nuestro país y por supuesto de toda América Latina entonces yo ahí veo una arena una, una, una misión otra misión es en la parte de investigación en la parte de de investigación para por ejemplo para el diagnóstico precoz de investigación para encontrar los tratamientos eh, y otra parte la veo en la parte de la atención médica como tal. En lugar de dos etapas, no son dos, son tres. Entonces, la parte de la atención médica, pues ahí ya, ya está cómo se, se aterriza, cómo se le da el seguimiento a los pacientes, se les da las terapias de reemplazo en algunos casos, en otros casos terapia de rehabilitación, en fin, depende de qué enfermedad rara estemos hablando. Así que esas son como que los tres niveles, las tres velocidades, las tres etapas en las que transcurren las enfermedades raras. Ahora bien, en la que participa Full Salud y, y me toca específicamente a un servidor, nosotros lo que estamos empujando, que ya lo hemos platicado en otras oportunidades que hemos tenido con ustedes, es la parte de cómo impulsar el diagnóstico? ¿Cómo impulsar una plataforma nacional para el diagnóstico? ¿Qué es lo que sucede? Que hay poblaciones remotas, poblaciones marginadas o ciertos estados de la República Mexicana en donde esta parte del diagnóstico está muy comprometida, está muy limitada. Entonces, ¿qué es lo que queremos en FunSalud? Pues desarrollar dentro de nuestro proyecto de enfermedades raras, dentro de nuestra estrategia, impulsar una plataforma de diagnóstico nacional. Y para ello, pues estamos formando alianzas con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, con el Instituto Nacional de Pediatría, con la Asociación Mexicana de Genética Humana, que la verdad debo decir que está muy interesada y está muy siendo muy participativa en este esfuerzo. Quiero destacar a la doctora Juana Inés Navarrete, que, bueno, que tú también la conoces, y que recién inicia su gestión en la Asociación Mexicana de Genética Humana, para poder también, desde esta parte del grupo de especialistas en genéticas, impulsar estos esfuerzos. Así que... Eh, para mí en FunSalud, mi responsabilidad es la parte del diagnóstico. Entonces, la parte del diagnóstico tiene a su vez varios, varias secciones, varios elementos. Un elemento son, por ejemplo, el identificar qué pruebas se pueden hacer en los estados, qué pruebas están accesibles en hospitales públicos, en el Seguro Social. Entonces, ahí tenemos pruebas como puede ser la PCR como pueden ser pruebas de función enzimática y algunas otras que no requieren una gran inversión y que se pueden digamos estandarizar en todo el territorio nacional. Y después separar muy bien aquellas pruebas que son más costosas, que requieren tecnología de punta, como pueden ser la espectrometría de masas en tándem, por ejemplo, como pueden ser la secuenciación de nueva generación, o como puede ser la, las, eh, la cromatografía de líquidos, cromatografía de gases, pruebas de proteómica o microarreglos de ADN. Entonces, claramente existen dos niveles de tecnologías para poder hacer el diagnóstico o confirmar el diagnóstico en el laboratorio. Así que esto, el, necesitamos lograr un mejor entendimiento de qué capacidades tienen los estados y las diferentes instituciones y dónde es donde nosotros nos tenemos que enfocar. Y normalmente en otros países, David, que tienen pues obviamente amplitud y, y no tienen problemas en temas de recursos y de financiamiento, pues tenemos por ejemplo el proyecto de la Gran Bretaña, el de, el de tamizaje de los recién nacidos en donde desde hace dos años a todos los recién nacidos en el Reino Unido les toman una muestra y les hacen una secuenciación del ADN, pero México pues tiene que ubicarse en su realidad y esto resultaría inalcanzable, por lo tanto tenemos que diseñar una estrategia que vaya digamos con una ruta de abordaje para las enfermedades raras que empieza con la preparación del médico, del pediatra, del médico general, que luego lleva a un diagnóstico de confirmación, depende de las enfermedades raras, con pruebas de, de función enzimática y con pruebas eh, de PCR, digamos, eh, sencillas, por decirlo de alguna palabra, y que entonces nos permita luego dirigir a los pacientes que requieren las nuevas tecnologías y entonces ir decantando, ir estadificando las, las etapas del diagnóstico con la parte clínica, con la parte, digamos, de laboratorio básico, por decirlo de alguna forma, y luego ya la parte de alta tecnología. Entonces, ese es el, el espectro en el que nos estamos moviendo nosotros. ¿Y qué nos hemos encontrado, David? Nos hemos encontrado que hay cierto tipo de enfermedades raras, por decir algo, las lisosomales, por ejemplo, que ustedes, eh, que ustedes han jugado un papel muy importante, en que ya la ruta del diagnóstico, digamos que ya está mejor trazada, ya está bien conocido las capacidades, quién puede hacer PCR, cuando estamos hablando de esta o de esta otra, pero por ejemplo, hay otras, eh, por ejemplo, las inmunodeficiencias congénitas mixtas, en donde ya existen algunos centros de referencia a nivel nacional y hay una red a nivel nacional. Entonces aquí ya el camino hacia el diagnóstico es mucho más, eh, es mucho más claro y, y mucho más eh, está mejor trazado. Y en cambio tenemos otras enfermedades en las cuales, por ejemplo, eh, atrofia muscular espinal, en donde todavía digamos que estamos en los comienzos, entonces tenemos que trazar ese camino, o tenemos otras como por ejemplo la enfermedad de Duchenne, la enfermedad de Duchenne que tiene varios tipos, pues hay algunos tipos de, de esta distrofia muscular o enfermedad de Duchenne, que también ya está el caminito, están los centros CRIT, Teletón, en la, en las dependencias del DIF, y que ya está bastante bien trazado, pero por ejemplo, hay un grupo de enfermedades Duchenne con un tipo de mutación de cambio en el ADN especial, una que se llama nonsense mutation, que se es mutación antisentido, en donde con los formatos actuales de diagnóstico es insuficiente, y entonces requerimos para identificar por ejemplo, a este tipo específico de pacientes, pues solo se pueden identificar por una secuenciación de nueva generación. Entonces, aquí el espectro y el mosaico es muy amplio, no podemos generalizar. Ahora, lo que sí podemos decir es, México tiene ya una legislación actual, tiene un catálogo de enfermedades raras inicial, que definitivamente, pues, habrá que incrementarlo con el paso del tiempo que hay algunas enfermedades raras que están en este proceso y que hay otras enfermedades raras que no han comenzado. Es decir, no conocemos en México cuántos pacientes hay con estas afecciones. No se han caracterizado en México, se han caracterizado en otros países y a través de un, digamos, registro nacional de enfermedades raras podemos tener esta fotografía de cuáles son las enfermedades raras presentes en México, identificar en dónde están los pacientes, quiénes son y cuántos son. Y luego viene el segundo paso, que es, que, es, que es también, pues tiene una complejidad y que nosotros no lo vamos a poder hacer solos, eso nos queda claro, es encontrar las terapias existentes en el mundo para estas enfermedades y el otro que es el reto monumental en donde ustedes han participado, que es el acceso a los tratamientos, que pueden ser terapias de reemplazo o en algunas enfermedades raras ya, la que se conoce como terapia génica, que es cuando está afectado un solo gen, que son enfermedades monogénicas, un solo gen tiene cambios en el ADN y entonces a través de de, la, de las nuevas tecnologías de edición genética que se llaman CRISPR, yo puedo, con unas tijeras, arreglar el gen que está alterado y entonces poder curar a la persona. Permíteme hacer unos comentarios, Santiago. Claro que sí. Hace algún tiempo, Héctor Valle trabajó en una entrevista un diagnóstico muy preciso acerca de las personas que viven con enfermedades raras y todo el universo que les rodea. Tú acabas de mencionar las dificultades que México tiene para entender cómo podemos agregar una plataforma que sea absolutamente certera para poder conciliar estas diferencias geográficas, tiempos, economías de cada familia, momentos y algunos puntos que tienen que ver con disasociación de resultados y de esfuerzos. Eh, la geografía nacional es un problema importante por las distancias. El desconocimiento de las enfermedades es otro problema muy importante. La condición que guarda la investigación en México, salvo honrosas excepciones, está eh, necesitando actualizarse. No hay Tantos hombres o mujeres que se especialicen en estos temas. Cuando yo he eh, compartido algunos de los momentos en los que tú y yo hemos charlado, la gente, y me refiero a especialistas, coinciden en que es muy necesario que la academia forme desde el origen a personas específicamente dedicadas a las enfermedades raras. Porque en el pasado, como tú lo sabes, las enfermedades raras se veían en los libros en la última hoja del último semestre de la última semana y casi ya para irse. Hoy, este asunto de las enfermedades raras se está empezando a visualizar de manera muy importante. La ONU acaba de hacer un reconocimiento para que las enfermedades raras estén en las carpetas de intención de la Organización de las Naciones Unidas como prioridad. Hoy mismo, tal y como tú lo mencionaste, hay 500 terapias génicas en proceso para diferentes enfermedades. Hace un tiempo platicaba contigo acerca de la importancia de unificar criterios, porque no hay ningún país, salvo quizá Italia, que conozca con precisión cuántos son, dónde están, quién los atiende, cuándo empezaron a ser atendidos, etcétera. Es muy importante lo que dijiste acerca de tenemos que tenemos que ser sensibles a la realidad que vive el país. Nosotros no somos la Gran Bretaña, no somos Francia, no somos Japón. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que eso es algo que tenemos que tener claro, pero también tenemos que buscar las fórmulas para poder hacer que las cosas sucedan de manera diferente. Hace unas cuantas horas, Santiago, estaba observando la plataforma que la organización de Mark Zuckerberg y su esposa, han creado para las enfermedades raras. Tienen 2 mil millones de dólares para apoyar a organizaciones de todo el mundo. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda, que FunSalud representa una de esas organizaciones tipo a las que Zuckerberg y sus miles de millones podrían apoyar. Eso será tema de otra charla, pero, pero lo apunto porque Justamente en el sentido del renglón que apuntaste de México se tiene que situar en su realidad. Algunos organismos internacionales ya están siendo beneficiados con esos fondos y están pudiendo realizar con ellos cosas que no se podían hacer antes. La academia y la investigación es una muy importante, pero muy importante área en la que tenemos que trabajar. El diagnóstico temprano con medicina de precisión de la que la otra vez nos hablaste con toda puntualidad, te quiero referir que la escucharon y la observaron muchas personas y, y les ha parecido verdaderamente sencillo lo que explicaste, verdaderamente lo complicado, lo hiciste muy dúctil. Todavía no la ponemos arriba porque se le ha estado presentando a gente específica y todos me han dicho, Ah, esa explicación está muy buena, ¿cuándo la vas a subir? La vamos a subir a partir del lunes, a partir del lunes tu charla va a estar arriba, ya la, ya la están viendo... Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, ya lo están viendo muchas personas. Y todos me han dicho que qué que bueno que pudiste explicar de manera sencilla el tema. Porque, como te he expresado en alguna ocasión, qué difícil es ver que gente inteligente no puede explicar sencillamente las cosas. Es, es bien complicado eso. Este espacio al que te agradezco mucho que hayas asistido tiene como finalidad hacer que sea posible que lo que tú estás diciéndonos pueda difundirse con quien lo tiene que saber y entender. Vamos a hacer en estos días un espacio solo para pacientes y cuidadores de pacientes, porque normalmente, y esto lo digo porque nosotros lo hemos hecho, normalmente damos todo el tiempo a especialistas como tú, a gente que conoce mucho del tema, y cuando las personas que viven con enfermedades raras quieren hacer una pregunta ya nada más quedan cinco minutos, ahora les vamos a dar mucho tiempo, pero a ti, Junto con otros destacados mexicanos, junto con otros siete destacados mexicanos, incluidos algunos de los que ya mencionaste, Juanita Navarrete, van a estar siendo vinculados a través de una plataforma de difusión para que escuchen lo que quieren decir. Yo estoy muy contento, estoy muy certeramente ilusionado de que lo que están haciendo en tu organización en Funsalud va a terminar por ser. Un, una aportación significativa de manera muy importante para los enfermos que viven con estos padecimientos. Y si FunSalud, tal y como hace un momento lo dijiste, está trabajando en alianza con el INMEGEN, con el Instituto Nacional de Pediatría, con eh, esta Organización de Genética Humana de Juanita, seguro que los resultados se van a ver de manera exponencial a favor de los nuestros es, es, es muy importante hace muchos años hace muchos años cuando yo no tenía canas y tú no y tú tenías pelo hace hace muchos años este asunto era como un sueño guajiro decía uno no pero cuando hoy hoy tenemos a las a la una con 22 minutos a uno de los hombres que en México hace un trabajo a favor de esto esto que no se hacía antes Repito, Héctor señaló a través de un diagnóstico muy preciso toda la serie de problemas, inconsistencias y dificultades, avatares que tenemos quienes vivimos en estas circunstancias de las enfermedades raras. Si ustedes hacen su trabajo y lo hacen, como entiendo que lo están haciendo, vamos a avanzar muchísimo porque algo que, algo que me inquieta mucho, Santiago, es yo soy un chauvinista exacerbado y siempre hablo de México, México, México, México. Y me he dado cuenta que algunos países, no solo del cono sur, sino de Centroamérica, están avanzando bonito, están avanzando bien, con paso firme. Costa Rica, Costa Rica por ejemplo. Eh, no estamos eh, con diferencias abismales en cuanto a, a la investigación y a los avances. Ahí andamos todos en Latinoamérica. Pero sí, sí estoy muy, muy interesado en que a través de lo que hacen ustedes en Funsalud, lo que hace el INMEGEN, lo que hacen todos los institutos, lo que hacemos nosotros, volvamos a retomar el liderazgo, o por lo menos estemos emparejados en el liderazgo latinoamericano. Por favor, continúa Santiago. Muchas gracias por tu participación. No, no, con mucho gusto. Bueno, aquí quiero hacer mención eh, que recientemente eh, se creó en la fundación el Laboratorio de Equidad en Salud. Eh, este es un tema totalmente nuevo en México, porque es algo que nace del Reino Unido con el doctor Michael Marmoth, que tiene un libro que se llama The Gap, Health Gap, La, la Brecha en la Salud, que es un poco también la tesis de la Fundación de, de acortar las distancias entre la oferta de servicios y la demanda de servicios. Así que, eh, como parte de los esfuerzos de FUNSALUD y del recientemente creado Laboratorio de Equidad en Salud, la doctora Bautista eh, está echando andar este laboratorio, pero aquí quiero señalar que hay un proyecto eh, enfocado a las enfermedades raras y particularmente al trayecto que siguen los pacientes. Es decir, tenemos uno, tenemos uno para cáncer que se llama navegación para pacientes con cáncer, que es todo este peregrinar eh, con la referencia, la, los pacientes que no tienen por ejemplo eh, seguridad social, que tienen que ir a un centro de salud, a una jurisdicción sanitaria, luego de ahí eh, los tienen que captar, luego les mandan un pase y van a un hospital de segundo nivel, ahí los valoran, les hacen algunos estudios y finalmente llegan a los hospitales de tercer nivel de México, este trayecto de los pacientes, por supuesto, con familiares, cuidadores, etcétera, que es tremendo, que es a veces muy complicado, que a veces pueden transcurrir años hasta que se llega al diagnóstico tanto de cáncer como de enfermedades raras, pero esto viene a colación de que estamos iniciando un proyecto de la navegación de los pacientes con enfermedades raras, es decir, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de cómo se enfrenta al sistema de salud y cómo se va moviendo en las diferentes instancias hasta que llega a tener su diagnóstico en el mejor de los casos y bueno, pues los que para los cuales hay terapia de reemplazo, los tratamientos. Así que en este estudio que sí me gustaría que nos ayudara Femexer, este estudio lo lleva la, la doctora elise y su grupo, pero por supuesto que los voy a poner en comunicación con ustedes porque vamos a necesitar de varios testimonios, vamos a hacer varias entrevistas semiestructuradas para entender el sentir de los pacientes, de los familiares, de los cuidadores, en todo este trayecto a lo largo de nuestro sistema de salud. Eh, esta es una buena noticia y es un proyecto que iniciaremos en los próximos meses. Yo te puedo, te interrumpo, perdón, eh, te puedo comentar. Sí, claro. Qué interesante que a veces la, las frecuencias y y los ritmos de trabajo se armonizan sin que uno esté pensando en armonizarlos, simplemente porque se va uno dando cuenta que existen esas carencias y esas necesidades. Nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Cuesta Arriba, y es para los pacientes y su peregrinar u odisea diagnóstica. Nos hemos dado cuenta de algo, creo que te lo platiqué en alguna ocasión. También es importante para el tema de la odisea diagnóstica entender que hay quien sí y que hay quien no te puede dar un diagnóstico preciso y acertado. El ejemplo que yo siempre pongo es el de mi propia familia. A mi Paulina, cuando tenía cuatro años, ya, había, ya habíamos visto en México, fuera de México, a más de 40 médicos. No le daban. Lo llevé al, no, lo, no la llevé yo, la llevó su mamá al Instituto Nacional de Pediatría, y en tres días, Luis Carvajal el doctor Reynés, nos dieron el diagnóstico y de hecho cuando la vieron, cuando la vieron por primera vez, cuando llegó, dijeron, esta niña o es Gaucher o es, tiene un problema de fibrosis pulmonar. Y a los tres días nos dieron el diagnóstico. Por eso estoy preparando una campaña que se llame Acude a donde debes acudir para entender qué es lo que tienes que hacer. Porque lo que acabas de decir es maravilloso, Santiago. Si nosotros podemos establecer una alianza de trabajo, para que este trayecto de pacientes que ustedes están desarrollando a través de una plataforma de la equidad en salud, pues va a ser sensacional. Porque, ¿sabes qué es lo que más refiere y requiere un paciente? Que lo escuchemos. Que le, demos, que le demos una ventana de exposición. A veces cuando hablo con los pacientes me dicen, así me dicen y lo quiero reconocer. No, bueno, para usted es muy fácil. Porque, no, no, para mí nunca ha sido fácil. Y no sigue siendo fácil y al principio no fue fácil. Lo que pasa es que he estado todo el tiempo buscando información, documentándome, etcétera, Pero yo le invito a que haga esto. Los pacientes requieren que los escuchemos, que los veamos, que nos pasemos con ellos un día para que veamos todo lo que les sucede. Y en el mejor de los casos, pásese conmigo este que es el primer día en el que voy a buscar el diagnóstico de mi hijo y a ver cuántos meses nos tardamos. Evidentemente es algo que podríamos documentar, pero es largo y es costoso. Felicidades por esto que van a hacer y, y sí, Santiago, no solamente te pido, te exijo que nos pongan ahí para que hagamos lo que tengamos que hacer, eso es muy importante. Sí, seguro, cuenta con ello. Eh, algo que también quiero destacar en esta plática, que ya lo hemos comentado antes, es eh, pues naturaleza, digamos, de la idiosincrasia del mexicano. Este trabajo colaborativo en equipo, qué difícil uh -huh. es. Eh, eh, qué difícil es. La verdad es que cuando quieres unir autoridades, legisladores, pacientes médicos, qué complicados somos los mexicanos, porque tú seguramente has sido testigo en otras latitudes que se unen, se constituyen, trabajan hombro con hombro. ¿No? ¿Cuántas fundaciones hay súper exitosas en Estados Unidos, en Europa, en Asia? ¿Y aquí qué nos pasa? ¿Por qué no podemos unirnos para un esfuerzo que, que nos beneficia a todos realmente, entonces es algo que también nosotros desde FUNSALUD, tradicionalmente FUNSALUD es como que el punto de unión es, es, es el faro es, es el que mantiene, trata de mantener la cohesión y esto lo hemos vivido en muchos proyectos, en el de VIH-SIDA, en el registro de cáncer, o sea, ya tenemos como la experiencia de poder sentar en la mesa, a lo mejor a grupos que, que es difícil que trabajen juntos, pero sentarlos, decir, bueno, sus diferencias personales, déjenlas afuera y vamos a, a, a trabajar en una misma dirección. Entonces, esto también me parece porque yo sí he visto a lo largo de los últimos 13 años, eh, sí he visto que las diferentes asociaciones y grupos de enfermedades raras Muchas veces no se ayudan y, y creo que sería, sería mejor trabajar juntos. A veces unos buscan una iniciativa en un estado, otros van con otros diputados de otro partido en otro estado, etcétera Y también algo que, que creo que debemos de ser muy cuidadosos es que estos movimientos, estos esfuerzos, estas iniciativas... Que, que no perdamos de vista a los pacientes, que es lo más importante, porque a mí me parece que también en ocasiones pueden ser pues, las farmacéuticas o pueden ser este, un partido político, puede ser un grupo de médicos. Y eso entorpece, obstaculiza. Así que yo creo que nos debemos de enfocar en los pacientes, que son lo más importante, y dejar todos los demás fantasmas que hay. Hace muchos años, queridísimo amigo, tuve el gusto de... Yo fui a la universidad cuando el doctor Soberón era rector. Uh -huh. Y luego el doctor Soberón me recibió hace 27 años en su oficina de Funsalud. Él era el presidente de Funsalud. Le platiqué todo el tema. Después de presentarme como universitario, que yo estuve en su tiempo, etcétera, etcétera. Y me dijo... Palabras, más palabras, menos lo siguiente. Ponte a trabajar duro, David, porque te vas a encontrar cualquier cantidad de obstáculos de los mismos mexicanos. Los mismos mexicanos te van a obstaculizar porque él, él se acordó de ese dicho que es muy famoso. Los mexicanos somos como los cangrejos. Vemos que va saliendo uno y lo jalamos. Vemos que va saliendo el otro y lo jalamos. No dejamos que avancen. Ese comentario que me hizo el doctor Soberón lo llevé a la práctica de manera muy precisa. Sí. Sí, hay protagonismos exacerbados que se valen cuando el protagonista trabaja, que cuando el protagonista hace su esfuerzo. Pero hay protagonistas exacerbados que solo son exacerbados en las pendejadas que dicen, que solo son exacerbados en el trabajo que no realizan, que solo son exacerbados en los trabajos que se montan a su favor cuando no los han hecho. Estoy de acuerdo contigo. Una de las expresiones que ocupó tu fundación cuando yo tuve un impronto con ustedes mismos, fue, vamos a solucionarlo, David. Vamos a ponerlo en orden, David. Vamos a juntarnos para que podamos hablar y podamos estar en paz. Eso hicieron, y yo accedí, con todo lo bronco que soy, yo accedí porque me pareció que México es más importante que todas mis pendejadas de la cabeza. México es más importante. Y cuando no solo tú, sino algunos otros integrantes de FunSalud tuvieron la amabilidad de extenderme la palabra entendí que los malos entendidos solo son malos por algunos momentos cuando te prestas a el diálogo y la concertación y eso así fue de cierto yo no tengo yo no tengo ninguna ninguna objeción tú me has dicho oye david cuando fue un salud de sus eh, informes de resultados de lo que estamos haciendo. ¿Te queda claro, David, que vamos a juntar a todas las asociaciones que trabajan en México, verdad? Y te dije, sí, porque no podemos dejar de hacer eso, David. Sí, porque, eh, como dicen por ahí, eh, no importa qué estemos haciendo, lo que importa es que lo estemos haciendo. Eso es muy importante. Y lo que voy a decir, no quiero que suene como como algo que estoy eh, comentando por el momento. No. La primera vez que tú y yo hablamos hace mucho tiempo, cuando nos conocimos, yo sabía que tú estabas trabajando intensamente y tú te diste cuenta que nosotros estábamos trabajando intensamente. Ni lo has dejado de hacer, ni lo hemos dejado de hacer. Este es un dato duro el que te voy a dar. El año pasado, contabilizamos 6,000 6,000 WhatsApp de gente que quería hablar con nosotros por enfermedades raras y N cantidad de correos electrónicos para eso. Yo pensé que la pandemia nos iba a dar un respiro. No, al revés. Nos asfixió de tanto trabajo. Pero como dije en un documento que acabo de mandar, es lo que nos tocó hacer y no lo está haciendo otro, entonces hay que hacerlo. Funsalud está haciendo lo que no querían hacer otros, ahora ya lo están haciendo ustedes. Y es una tarea pendiente que ya no puede seguir postergándose. Cuando, cuando yo supe que finalmente... Que, nosotros pedimos un registro de pacientes hace 26 años, Santiago, en, en el Congreso de la Unión, y pedimos el tamizaje hace no sé cuánto tiempo y pedimos un plan nacional de enfermedades raras hace un cuarto de siglo. Pasó el PRI, pasó el PAN, y todavía no tenemos eso. Y... Lo que tú dijiste hace un momento es una piedra de toque en cualquier construcción para México. La idiosincrasia del mexicano está cabrona. Somos chingoncísimos para algunas cosas y chingadores para otras. Ese es un tema que tenemos que corregir. Yo siempre estaré de acuerdo, siempre, porque aunque a veces no me parezca, siempre estaré de acuerdo que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Pero si vas a jalar una carreta, no permitas que se te monten en la llanta, ni que se te monten en el carrito. Ponlos a todos a que empujen la carreta, porque si no, pues alguien va a salir muy jodido. Yo creo que lo que tú me dijiste al principio del año pasado, de lo que estabas haciendo y de cómo, y de cómo estabas construyendo todos estos esfuerzos, me pareció que, que finalmente se estaba haciendo algo que iba a servir, realmente servir para nuestra comunidad. Hace algún tiempo me comentaste, David, voy a estar muy probablemente el año que entra, este año, fuera del país, aprendiendo y conociendo, no sé, en Europa, en, en Estados Unidos, en Conosur, no sé dónde. Por favor, Santiago, ve y hazlo, ve y nutrete, ve y trae información que sea vital, ve, ve y trae conocimientos que nos ayuden. Mira, tú lo sabes, porque eres un hombre bien piocha, bien inteligente. A diferencia del señor Schindler, nosotros vamos a salvar a muchos que ni siquiera se van a enterar que los salvamos. Ese es el privilegio, que estemos en este tiempo, en este universo, compartiendo esfuerzos que van a llegar a salvar vidas. Y cuando yo me muera, siempre he dicho, Santiago, que espero que cinco minutos antes de entregar el equipo, el jefe me deje ayudar al último enfermo con padecimiento horroroso. porque ese es el beneficio mayúsculo que yo entendí un día que era el por el cual tenía que trabajar. Lo que hacen ustedes me parece muy importante, Santiago. Muchas gracias, David. Pues sí, eh, a ver, ahora vamos a, a comentar un poco sobre, vamos a ver, para la tecnología de punta, México cuenta con tecnología de punta. México tiene la capacidad de hacer estos diagnósticos. De eso no tengo duda, porque he vivido la evolución desde el año 2005 hasta ahora 2022. También México tiene, digamos, los expertos en ciencias computacionales. Claro, nunca sobran, por supuesto que hay que, hay que tener más eh, personal capacitado de excelencia, pero lo tenemos y con lo que, con el, lo que tenemos actualmente México puede responder a esta necesidad Qué es lo que verdaderamente se necesita, articular las piezas articular las piezas o sea, por un lado tienes las autoridades por otro los legisladores por otro tienes los pacientes que es el centro de todo, los familiares la economía el, el tema presupuestal, ¿verdad?, eh, y por el otro la academia. Entonces, ¿qué tenemos? Acomodar las piezas. Pero aquí ya no es de que, oye, es que tengo que ir por la tecnología Japón, porque México no la tiene. Oye, es que esta tecnología es privativa de las, de las superpotencias. La respuesta es no. Afortunadamente ya la evolución... Y el, el, la investigación y el desarrollo nos permite contar en México con esta tecnología. Sin embargo, hay que acomodar las piezas, hay que alinearla y hay que encaminarla en un proyecto específico. Ahora, una parte que, que sí yo considero que debe de reforzarse urgentemente es la investigación científica. No solo en enfermedades raras en todos los problemas nacionales de salud que tenemos. Para los de cáncer, para los de infarto, para los de diabetes, para todos. Necesitamos reforzar la investigación. La investigación no se puede importar. O sea, yo no puedo, como antes, cuando estudiamos medicina, que leíamos el libro de, el de Harrison de medicina interna o, o los de pediatría. Eh, no podemos. ¿Por qué? Porque... La forma, por ejemplo, en la que se manifiestan las enfermedades raras en los pacientes mexicanos sí tiene puntos en común con Europa o con los pacientes de Asia o los de Norteamérica, pero no es exactamente la misma. Entonces yo necesito conocer el cuadro clínico de los mexicanos y los mexicanos tienen cierto tipo de complicaciones que en algunos puntos difiere de los de Europa y así sucesivamente. Así que nosotros necesitamos desarrollar la investigación en México para el diagnóstico, para el manejo, para la caracterización de los pacientes. Por supuesto, investigación epidemiológica, que ya lo comentamos, saber dónde están, quiénes son. Por supuesto, también la investigación en economía de la salud para saber cuál es el impacto presupuestal, cuánto cuesta en México a tiempo presente el reemplazo enzimático. Eso no podemos decir, es que como en el Reino Unido cuesta 150 mil libras al año, entonces en México es lo mismo. No, tenemos que hacer el estudio en México a tiempo presente. Por lo tanto, en todos los rubros necesitamos invertir en la investigación científica, además de la inversión en salud, en hospitales, invertir en investigación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la pandemia nos está obligando, no nada más a nosotros, sino a todo el mundo, a replantear sus sistemas de salud. La forma en la que veníamos haciendo medicina hasta el día de hoy, ya nos dimos cuenta de que no ha funcionado. Entonces, esto requiere una reforma profunda. Y nosotros lo vemos en, en la fundación, lo vemos como una gran oportunidad para el país, una gran oportunidad, porque siempre estas épocas de crisis también tienen oportunidades de cambio, también tienen oportunidades de, de, de un futuro más alentador. Y me parece que esa es una ventana de oportunidad que yo pienso que es para bien, no para mal, para bien nos brindó esta terrible pandemia, entre otras cosas, ¿verdad? Pero esta gran oportunidad de, de poder hacer cosas por México y de que esto sea el motor del cambio, no solo en la salud, sino en la economía, en los recursos naturales, en fin, en todos los sectores. La inversión en investigación, tal y como lo acabas de mencionar, no solo es parte de una función básica de las sociedades en el mundo, es el ejercicio para crear la llave de la independencia. Si nosotros tenemos investigadores, si nosotros creamos un ejercicio a favor de la investigación, vamos a avanzar enormemente y no ser dependientes de lo que desde afuera se da. Eso es fundamental, Santiago, fundamental, porque los países que pueden avanzar son aquellos que invierten, son aquellos que están claros que no debe Puede llegar de afuera, pero lo más importante es que tú crees una plataforma con centro de gravedad poderoso en tu propio país. Eso, eso es fundamental. Hace un momento que, que comentabas de, de lo importante que es esto, me acordé de un día, hace muchos años, yo tuve que ir a Estados Unidos por razones la que quieras, y eh, estaba en el lugar donde yo llegué, la hija de Robert Guthrie. El, el del tamizaje, y me acuerdo que me eh, acerqué a ella en el aeropuerto porque solo la pude abordar en el aeropuerto, y me dijo, ojalá que México invierta en investigación, mi padre hizo algo que era necesario, pero lo tienen que hacer ustedes, tienen que trabajarlo, construirlo ustedes. Este modelo que en los países con muchos recursos se, se trabaja permanentemente haciendo exponencial resultados, es uno que necesitamos que México construya. Necesitamos que los hombres y mujeres talentosísimos que hay en México puedan crear este concepto avanzado a través de, no sé, un instituto especializado. Yo qué sé, pero lo tienen que hacer. Mira, hace rato te dije, qué difícil es a veces observar a gente inteligente que nos pueda decir claramente las cosas. Para los enfermos que vivimos estos procesos, es importantísima la comunicación certera, la comunicación que está confirmada y la comunicación que te es dúctil y sencilla. ¿Sabes cuántas personas han tomado decisiones erróneas porque la comunicación no está planteada de manera correcta? Conozco a uno, que eh, planteó un problema en un programa de televisión. Dijo, nunca en México me pudieron explicar esto bien. Y un día vi un programa de Discovery Channel y me di cuenta que yo era Fabri. Ese cuate, en un programa de Discovery Channel, en donde te explican pues, detalladamente algunas cosas, se dio cuenta que él tenía eso. Acá ningún mexicano le pudo decir eso. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? a que Tal y como dijiste, si la investigación se refiere en todos los entornos como un asunto columnar, pues construyamos esa columna o reforcémosla o arreglémosla para que vuelva a funcionar. Hace años, cuando tú hablabas de la medicina en México, no sé si escuchaste esto alguna vez, no, sí, en el ISTE y en el IMSS hay muy buenos médicos, en el Instituto Nacional de Pediatría hay muy buenos médicos, pero los médicos buenos son los militares, ¿eh? Porque a eso los ponen a trabajar y están en chinga atendiendo los temas académicos. No hay escuela buena para alumno malo, ni alumno malo, ni, no hay escuela buena para alumno malo, ni alumno bueno para escuela mala. O sea, es un tema. El que quiere, lo hace. El que no quiere, pues simplemente dice que no. Ese es un tema fundamental. Mira, en, en acceso de, de Salud, me acaban de dar un dato sorpresivo. Este saludo no maneja Paulina, mi hija, tú ya sabes, y me dijo, papá, ya tenemos 532 enfermedades raras registradas en nuestro mapeo, con pacientes, institución que los atiende, con tratamiento o no, qué médico, etcétera, etcétera, etcétera. Le dije, bárbaro, eh, compartí información con algunos amigos de Latinoamérica y me dice la de Argentina. Nosotros tenemos 200 nada más, no hemos, no hemos identificado a más y otro país eh, de cono sur otro no me acuerdo ahorita no quiero, no quiero decir algo que esté equivocado me dijo "oh, nosotros no tenemos ni 120". Todo lo que podamos hacer por investigación que cree un concepto de aquí está, ya no trabajes en esto, síguele a lo importante del otro lado, es fundamental que lo transmitamos. Cuando tú hablaste de es necesario David que nos pongamos de acuerdo. Un salud a Construido un espacio donde tratamos de ponerlos de acuerdo para que todos participemos. Te he comentado, y si no te he comentado, te lo informo ahora. Algún día, una senadora me dijo en un foro: ¿Por qué no se ponen de acuerdo las asociaciones? Le dije: Por el mismo problema que no se ponen de acuerdo los partidos políticos. Los intereses y los protagonismos exacerbados. Exactamente por. La, la, la respuesta le encabronó, pero le dije: ¿O oh, no? Acá. Yo te digo algo que va a quedar grabado. Dime a dónde apunto, con quién sumo, hacia dónde llevo el armamento y el refuerzo y ahí voy a estar. Por una sola razón. México me ha dado más de lo que yo podría haber imaginado en esta y mil millones de vidas más. Me ha dado mucho más. Yo le debo a México todo. En primer lugar, la vida de mis hijos. Porque porque el país se ocupó de mis hijos. Era el derecho que asistía a mis hijos y la obligación del Estado. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que reconocer lo que le debo al país. Y lo que le debo es mi mayor esfuerzo. Juntarme con cabrones como tú para hacer que las cosas sucedan. Hacer que el refuerzo que llegue de cualquier parte de la República esté listo para remandarse la camisa y ponerse a trabajar. Hacer que tu fundación, que la federación y que muchos otros hagan lo que corresponde, que no traten de ninguna manera de socavar o montarse en esfuerzos que están siendo genuinamente interesados en crear el escenario para las mejores causas. Yo estoy listo, Santiago, porque, porque no solamente le debo a México, no solamente le debo a México, le debo al país, le debo al universo, le debo a todo lo que tú puedas imaginarte, que mis muchachos hoy tengan vida, que el presidente en aquel tiempo que le exigí que hiciera su trabajo, lo hizo, que desde hace un cuarto de siglo no han dejado de hacerlo, etcétera. Y siempre digo lo mismo en algún punto de las charlas que tengo. ¿Cómo es posible? Si mis hijos pudieron, ¿por qué otros mexicanos no pueden? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y siempre tengo que caer en la misma respuesta. La falta de acción gestión, cabildeo, motivación, determinación, pasión, entrega. Eso tenemos que matrimoniar con cualquier esfuerzo que inicie a favor de atender lo que más es urgente en las familias, nuestros enfermos. Definitivamente, David, totalmente de acuerdo contigo y pues hay que seguir trabajando. Yo por último, antes de, de despedirnos y terminar esta charla tan agradable como siempre, eh, quiero también destacar otro punto sí. eh, que, es, que ya lo mencionaste pero lo voy a plantear desde otra perspectiva el tema de la divulgación del conocimiento médicos investigadores profesionistas de cualquier área en la que se desempeña tenemos la obligación de divulgar el conocimiento Ojo, difundir nada más es lanzar mensajes. Divulgar es un mensaje específico, dirigido, bien estructurado. Entonces, es la diferencia entre difusión y divulgación. Entonces, divulgación es algo más puntual, más preciso, siempre apegado al, a la ciencia, por supuesto, y ese es el conocimiento que necesitamos. Y lo que tú mencionaste al principio, debemos de aprender... A, digamos los investigadores los médicos, los ingenieros a poder desarrollar porque simplemente es, es algo que se puede adquirir sí. la capacidad de divulgar el conocimiento y de adaptarnos a los diferentes niveles digamos del conocimiento o sea que yo le puedo explicar a una cuidadora de un paciente pero que también le puedo explicar a un ingeniero o que también le puede explicar a otro colega médico, sin perder, el, digamos, el, el mensaje, las características y que pueda ser un interlocutor. Y entonces creo que así es como podemos avanzar mucho más y también evitar eh, esto que es la infodemia, que nos inunda, que, que es una cosa terrible y, y tremenda, es una pesadilla de la pandemia. Que gente de todos lados, sin la mayor ligereza y sin, sin, sin tener ningún cuidado, pues cual, transmiten cualquier cantidad de mensajes, provocando incertidumbre, ansiedad y desinformando a, a los semejantes. ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me, también me preocupa mucho. Y, y me he percatado que a veces en las enfermedades raras también sucede y ha sucedido en los últimos años. Sí. Gente que, que pues, se apega, a, pues no sé, a remedios de la medicina natural, a productos chatarra, productos milagro, eh, o, o a falsas expectativas sobre cuál es la enfermedad que tiene mi hijo, eh, o mi hijo, digamos, está en la etapa 1 y realmente está en la 3 este tipo de, de, de situaciones que, que provocan mucho daño, que lastiman a las personas, que provocan tristeza, depresión, ansiedad y, bueno, todos los trastornos psicológicos y que nos afectan en nuestra salud mental. Entonces, ese punto a mí creo, quiero resaltarlo y que, por supuesto, como conclusión, el día de las enfermedades raras no es el día 28, es todos los días. Es como dicen, el Día del Amor y la Amistad fuera en febrero. No, bueno, realmente la amistad debe estar siempre, ¿no? no solo es un día. Igual las enfermedades raras, tenemos que estar duro y darle encima y cada quien en su medida, desde su posición, ayudar. Ayudar a que estos temas avancen y, y, y esa es la única forma y si revisamos Tú que conoces a las sociedades de España, sobre todo, que, que yo sí eh, debo de reconocer que tanto Norteamérica, el Reino Europa, realmente, Europa es un continente muy consciente en todas las naciones de, de las enfermedades raras y vaya cómo les ayudan. Entonces, si ellos lo han podido lograr, si en España lo han podido hacer, que compartimos pues, prácticamente la mitad de nuestro genoma más o menos con España... ¿Por qué nosotros en México nos cuesta tanto trabajo? Si ellos, entonces, también seguir el ejemplo de estas agrupaciones que han logrado mucho, en muy poco tiempo, tomar esas cosas positivas. Claro, hay cosas que no se pueden adaptar a México, por supuesto que lo entendemos, pero tomar esas, esas, esas acciones, esas conductas positivas, para sumarlas y, y empujar el tema de las enfermedades raras en México. Y bueno, pues agradecerte mucho, David. Espero que esta conversación sea de interés de tu audiencia y como siempre estamos aquí a la orden, a tu disposición cuando lo necesites. Yo te agradezco a ti, Santiago, por tres condiciones fundamentales. Una, eres genuino. Tú y yo hablamos así cuando nos vemos personalmente, hablamos así cuando hablamos por teléfono o hablamos así en esta plataforma. Dos, que siempre eres muy generoso con la atención, a la disposición de tener comunicación con nosotros. Eso te lo agradezco enormemente. Y la tercera, eres un hombre de México. Eres parte de aquellos que dedicaron, dedican y dedicarán su vida a hacer que las cosas buenas sucedan. Y eso para mí es fundamental. Muchos hombres y mujeres no van a saber que tú hiciste algo que les benefició, pero con que tú lo sepas es suficiente. Y si lo sabe la gente que quieres y si te lo reconocen en algún momento, porque estoy seguro que o tu mami o tu papi o tu esposa o cualquiera te dicen, oye, qué bien que estás haciendo eso, lo más importante de todo es que el día que entregues el equipo vas a decir, misión cumplida, cabrones, listo, no faltó nada y lo que más pude aportar lo puse, ya no puedo más porque... Ya me estoy yendo. Santiago, muchas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu generosidad, pero sobre todo, sobre todo, por ser un mexicano chingón. Como dice el chingonario, chingón para todo. Muchas gracias, Santiago March. Te agradezco enormemente a ti, a Funsalud y a la gente que contigo hace que empiecen a suceder cosas que no sucedían antes. Muchas gracias, amigo. No, al contrario, David, el agradecido soy yo. Y voy a recordar nada más una frase de nuestro maestro, el doctor Guillermo Soberón, que es que por ti no quede. ¿no? Es algo que, que nos decía aquí en proyectos, es que no me hacen caso, es que no se puede. A ver, que por ti no quede. Y una segunda es, que, me, que me, me causa a veces gracia es mejor que te deban favores. <risa> en lugar de que tú los debas, mejor trabaja y que te deban favores. Bueno, y cuando los necesites, pues, echa mano de ellos, ¿no? Santiago, muchas gracias por compartir. No, al contrario. Enormemente, siempre estoy a tu disposición. Y por favor, dile a la dama que está creando junto con ustedes este concepto de este laboratorio nuevo, que nos hable. El sí, dinero, claro. El del laboratorio yo te contacto de con ella. Sí, sí, con Elis. Claro por que vos. sí, yo, yo te pongo en contacto con ella con mucho gusto. Por favor, querido amigo, a todos los que van a escuchar y ver esta charla tan sabrosa, les agradecemos por el tiempo que le van a dispensar. Santiago, si para ti no es ninguna molestia, termino esta grabación en 5, 4, 3, 2, 1. Gracias, amigo.